todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder estreno, estrenito Wiesel antiaéreo escenario, dominación, normandía y cuidado, es, es muy rápido, este antiaéreo es la primera vez que lo cojo, no tiene prácticamente nada fuleado. joder, tío vuela ¿eh? madre mía, en un momento hemos llegado a la zona ¿eh? mira, descansa Vayamos a comer aquí en el búnker. Pues lo dicho, estrenando aquí el Wiesel 1 a 4, tomando la zona A. Y vamos a ver este bichito de lo que es capaz. Por lo que veo, solo lleva dos tripulantes, lleva el conductor y el operador de la ametralladora. El enemigo capturando la zona C. Bueno, nosotros hemos capturado A. Perfecto. Pues nos lo hagamos. Madre mía como corre, es pues un caballo desbocado, ¿eh? cuidado, ¿eh? cuidado, controlarlo, se hace, se hace, tomar un C, se hace bastante, bastante trabajoso, es decir, hay que tener cuidado, es muy bravo, en un momento se te va y te comes la pared o lo que sea. 57 milímetros creo que tiene, sí, de munición. Aquí vamos más despacito. Cuidado, la, la farola, el arbolito. Bueno, pues estamos aquí pegados, pegados a ver. Vela, estamos... Top ah, la farola. No puedes con una humilde farola <risas> whistle bueno pues nada que vamos a hacer vistacillo. no vemos nada mis compis están totalmente adelantados Qué bien parece ser que me ha tocado un buen equipillo por ahí no se ve nada malo será que se hayan colado el pecillo está justo ahí pegado al paseo detrás de la iglesia y aquí parece que está todo el pescado está pues nos vamos nos vamos a hacer Venga, otra vez. La mía Farola. <ríe> ya lo he dicho, es un bicho, es un caballo desbocado. Este Wizard. Adelante, corre. Joder, que si sí corre. Uf, cuidado. 40, 50 ya. Madre mía. Oh, mal sitio para pararse. Corre, corre. Uf, ese árbol no me lo tengo de milagro. Por dónde nos metemos por aquí, los muros si no, si no podemos con una farola Con un muro así Lo veo más difícil wow. Eres un caballo bravo Aquí ya vamos Más despacito, cuidadín, cuidadín La zona c es de ellos ah, ya como yo ve esto ya han tomado mis compis y vamos despacito vamos sobre aprovecharnos de que somos pequeñitos y estos matorrales no van a dar una buena cobertura un cazacarros en c explosión nada nada de nada allá arriba A ver qué se cuece por ahí Otra vez Ese caza Carlos lo marca Aunque, aunque parece ser que eh, eh, Parece ser que es la han destruido Sí, creo que sí Vamos despacito Echamos un ojo Ahí no se ve nada No significa que no estén Estamos a 300 metros de la zona C soy el único dos carros pesados por detrás de mí irán bastante más despacito a ver hombre, hay marcas enemigos ahí está, uno localizado tanque medio más, más, más, venga la R carga, recarga otro más pesado otro medio, dos marcas uno más Dejo la marca por ahí, si sí, es el respawn prácticamente de ellos Pues vamos al lío, poco a poco Despacito porque este bicho se embala Más marcas Vamos a aprovechar la coyuntura aquí de la subida de esta rampa Y por aquí nos vamos a cubrir, echamos un vistazo rápido pero ocultándonos bien detrás de esos arbolitos y uh -huh. que no nos vean ah, bien nadie por aquí o por lo menos no lo veo eh, ¿qué es eso? un elan pues viene para acá, vamos a ver este sí nos vale este es buen cañón, ahí estás Ahí está destruido Ah, qué gusto Esto me lo hicieron a mí Con un whistle Que se veía yo eh, eh, Cuidado Este acaba de caer Pues tenía uno ahí Justo me he dado cuenta Mi compi ¿Quién es? Ahí está ese tanque ese tanque pesado Y esos, esos carros medios Pues eso me lo hicieron a mí también Con el LAN Precisamente un whistle de estos Y sé yo que puede Aunque sea un antiario. Pues, vamos al lío rapidito venga, vamos a aprovechar ojo que no chocarnos con nada los muros estos son muy gruesos por allí sé que hay una puertecita saltando por aquí hay una puertecita para entrar a ver, ahí está vamos ay, muy bien y ya estamos aquí en C estupendo ¡Qué rápido eres, tío! Al loro, venga, mis compis, vienen para acá, todos vienen para acá, acompañando. Mm, sorbito de café, fuego de artillería, ahí está el humito rojo, cuidado que nos caiga un pepino encima, somos muy blanditos, después. De la, de la maratón que hemos hecho que nos hemos cruzado el mapa entero y hemos tomado dos zonitas cojonudo muy bien pues este whistle es una maravilla pues vaya debut colega corre, corre, corre vamos a ver Ah, venga, antiaéreo. Ah, demasiado draste pero muy bien, muy bien, tío ¿con qué salimos? con 48 de FDF, Marder, Marder sí, el Marder A1 está molando el tema este de las ametralladoras ah, avioncito por ahí a ver, a ver, a ver si se acerca Lejos muy lejos bueno aquí no vamos a tener relativos problemas con las farolas con este, ya es un poquito más grande y parte de una buena ametralladora antiaérea, mucho mejor pues no sé si me mejor que la de Whistle, creo que sí parte llamamos misiles importante pues la zona B la han tomado ellos prácticamente no hay nadie, tengo dos compis ahí desfilando para abajo hacia la zona B o sea que estas calles ahora mismo están peligrosas no lo siguiente T4, ahí hay una marca pues habrá que ir poco a poco diciéndose, tengo, tengo compañía ¿quién es? T34 muy bien compis. tú tienes mejor blindaje que yo yo te sigo, adelante vamos Hombre, ahí, ahí está, impacto es ¿Quién es? A ver, a ver Venga, le estoy cerrando no veo nada ahora mismo Está por ahí, impacto, impacto Ahí, ese parece que es Ya te he visto Venga, voy a recargar rápido Cuanto pueda me incorporo, colega Listo a ver, disparas otra vez. Venga, ¿quién es el tío? Vamos a verte mejor ahora. Muy bien, Venga, vamos a tirar el misil. Ahí está, destruido. Muy bien, cojonudo. Estupendo. Más compis que se anima. A reparar. Ayudita. El tío dispara. Pues yo no he visto nadie más. De nada. Zacarros a la izquierda en B, otro por ahí delante. Y qué está pasando en A, qué está pasando en A pues vamos para allá. Están ocupados, estábamos mirando qué pasaba en B. Ya va un compi para allá, un carro a medio. Ahí vemos el farito. No es el de Trafalgar, por supuesto que no es más bonito. El de Trafalgar. Vamos a echar un vistazo rápido por aquí, a ver, no pasa nada, parece que no hay nadie, pues vamos a echar un cable, ¿no? tanque medio, Mira, esta partida va muy bien, están tomando mi zona, la mía, eso que es, hombre mi compia se ha sobrevivido perfecto. Pues vamos a hacer una captura rápida de zona A ver si no te rompes Corre Ahí Listo Ya estamos tomando A Muy bien, compi Perdona por no haber venido antes Me ha dado tiempo Pero lo has hecho muy bien Allá abajo están Los dos. Uno de ellos, carro medio el que, Con el que mi compi se ha batido el cobre Muy bien, tres bases capturadas Ah, sí, me pareció ver algo Algo ha pasado por ahí, pero no lo he visto Avioncitos ¿Dónde estáis, avioncitos? Escucho por ahí artillería Ahí Ahí tenemos el avioncito a ver, viene para acá, vamos. Va. Mm. Nada, sin recarga. Venga, vamos. date prisa. El tío se va. Se va a escapar. No, se da la vuelta. Muy bien, muy bien. A por él. Hay que adelantarse un pelín. Para dónde viene, para dónde va. Mira para acá el tío con dos huevos ah. Ah. adelántate al disparo adelántate vamos bingo ahí está muy bien pues hemos arriba con un avión cojonudo marder muy bien otro avión a ver este más jodido, eh, otra vez ha hecho se recarga paramos con esta vereda, con la otra con la otra, pero no es tan potente vamos, recarga vamos recarga rápido joder macho misión cumplida ahí está un avión derribado, dos objetivos terrestres destruidos, sale un buen like si te ha gustado la partida, vamos a ver resultados, tres críticos, ocho impactos, dos reconocimientos, tres zonas capturadas y 90% de actividad, cojonudo, vaya un debut, whistle, muy bien, muy bien, acuérdate, déjame abajo tus comentarios, y esto ha sido todo en el vídeo número 136 es Normandía, debuta el Whistle y abajo tengo todos los enlaces del Escuadrón Ibis. Nos vemos en un próximo. Chao, chao.